¿Te acuerdas de Feliz el Conejo? Cartas de Félix Esta serie que pasaban por Ecuador Televisión hace años Es una serie que considere por un tiempo Lost Media Casi nadie habla de ella La historia trata sobre Feliz Un conejo de juguete Félix no es un señor señor es mi conejo de juguete Nunca se aclara si es un robot y por eso está vivo, el cual está perdido en alguna parte del mundo, y tratará de hallar el camino a casa para llegar, e irá contando sus aventuras por medio de cartas que envía a su dueña Sotie, la historia inicia cuando la familia acampa en un bosque en Noruega donde son atacados por un duende y la familia huye. Ahora sé que lo hicieron un conejo de juguete, porque qué familia más hija de puta, que dejen a un animalito indefenso en pleno bosque y nunca vuelvan por él. Seguro que Félix encontrará el camino a casa. ¿Crees que te escribirá? Por supuesto que sí. Sophie. Vamos hija, nunca te preocupaste por Félix antes cuando se perdía, ¿cierto? Esta vez es diferente, papá. Félix se perdió en una misteriosa avalancha, por eso estoy preocupada, tal vez le pasó algo terrible. Para llegar a casa, Ahora tampoco sé cómo, pero posteriormente regresa a casa y en un museo se roba una máquina del tiempo la cual por alguna razón le da vida a un mamut furro y a una tortuga, Félix y compañía terminarían en el antiguo Egipto, la tortuga prefirió ser libre y el mamut se enamoró de Nefertiti, en serio, quisiera que fuera joda lo que les estoy diciendo. No es nada personal, ¿no quieres volver conmigo? Entre tú y yo, Nefertiti y yo tenemos algo especial que nos une. Félix se la pasó viajando el tiempo por un capítulos aunque de alguna manera podía enviarle cartas a sofi que empieza la diversión profesor tengo una carta de félix ¿Mm? llegó a Egipto al palacio de nefertiti y en el último capítulo finalmente regresa a casa <risa> félix, por fin estás en casa y ya, me di cuenta que algunos clásicos de Ecuador Televisión están en este canal de Youtube, como Simba el Rey León, Sí, le hicieron una telenovela a la peli de Disney, si quieren que resuma alguna otra serie de mi infancia me escriben en los comentarios. Adiós. El doblaje de esta serie es colombiano, reconozco sus voces. Nunca entendí, porque si Félix era un conejo de juguete y podía enviar cartas a su dueña porque no se envió a sí mismo por correo para llegar a casa...